Pues sí, hola amigos de YouTube, estamos en un video más para pa el canal, a ver mi vida tienda. Sí, la verdad, nueva temporada, nueva actualización, pero que ya salió hace rato, ¿sí? Hace como el viernes, el jueves, directo acá en Argentina. Pues sí, voy a estar abierto todas las cajas que recolecté. Un okay, A ver, vamos a ver acá. ¿De no, acá no es. A ver dónde se ve cuánto, dónde, cuánto tengo la posibilidad. Ah, ahí en el de arriba. A ver, me voy a fijar cuál es mi posibilidad de que me toque un ruler. Puntos de fuerza de monedas, ruler especial, cero puntos. Barrel épico, mítico mm -hmm. estelar, gadget, tengo más posibilidades. Tendría que haber. Pues bueno. Y amigos. Nos toca abrir todas esas cajas. Más una de nuevo. Que hay el nuevo barpado. Bueno. Pues sí, amigos, vamos a ir esta. Nada, pues bueno, vamos a ver la temporada anterior. ¿Qué pasó? Se quedó, amigo. salió porque yo puse salir vamos a tocar cuando dice abre aquí, abre ya toca aquí, ahí está cada vez que digo, toca aquí Pero la verdad, si no me toca un brawler. Si me toca, espero que me toque algo. Por favor, por favor. No, no, no. Ya fue lo abro así nomás la pierna de. Uh, ¡Uh! ¡Uh! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me tocó a Low! ¡Me tocó a Low! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, oh! No, Vamos a seguir abriendo. Oh, chaval, se tocó. 7 gramos. 6 gramos. Si me toca ahora un grano... ¿Qué paso sufríó? es que sí, es que sí, es que es que si, es que En es que esta. En esta. Nada. Pues bueno, amigos, no, yo quería que me es que me que me Uh, voy a estar ahorrando todas estas cajas A ver si algo me toca No, no El nuevo personaje Está para Para morirse Oh Está este, increíble Bueno amigos de Youtube Espero que no se les pierda un video más Bueno Chao bitches